celebrando la Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pasaje complementario. El profeta Isaías utilizó cinco nombres únicos para referirse al Mesías que vendría. Admirable, lo que significa que sería excepcional sublime y real, consejero, por cuanto sus consejos son los únicos perfectos y adecuados, Dios fuerte, firme, incomparable, Padre eterno, sin límites de ninguna clase, príncipe de paz, su gobierno es de justicia y de paz. Ese es nuestro Padre celestial. Este mensaje se cumplió hace más de dos mil años. Jesús vino y nació aquí en la tierra, para liberarnos de la esclavitud, de la muerte y del pecado. En un momento, cuando la oscuridad se apoderó del mundo, Dios prometió enviar una luz que brillaría en cualquier persona que viviera en sombra de muerte. Por esta razón, ya no hay motivo para vivir en esclavitud. Podemos comenzar una vida nueva, permitiendo que el Mesías nazca hoy en el pesebre de nuestro corazón. ¿Conoce usted el verdadero sentido de la Navidad? Parece que la mente se centrará en la creencia tradicional, Jesús en un pesebre en medio de la pobreza y la soledad. Celebrar la Navidad es mucho más que la representación de un pesebre o de unos villancicos, es recordar el nacimiento de Jesús, aquel que después entregaría la vida en rescate por la nuestra. Jesús está vivo en nuestro corazón, vino a nosotros a través de una oración voluntaria y espontánea, y nos llenó de paz, gozo y seguridad. Si usted no le ha recibido en su corazón, puede invitarle hoy a morar en su vida, así podrá conocer el verdadero sentido de la Navidad. Hablemos con Dios. Señor, cuán agradecido estoy contigo por el milagro de amor más grande en la vida de todos los seres humanos, como lo es el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te pido que en esta época pueda experimentar verdaderamente la Navidad al decirte, ven a mi vida y de esta manera disfrutar de la luz, la paz, la reconciliación y la bendición que traes a mi vida, a mi familia y a mi país. Amén. I am his will.